9 de cada 10 empresas tienen costos ocultos e innecesarios que la contabilidad no detecta. ¿Conoces la metodología Harvard para descubrir costos ocultos? Bien, esto se trata de la metodología ABC o ABC. Si a la vez no se asignan a los productos o servicios costos indirectos en forma correcta, ...se está distorsionando su costo total informado... ...bajo la anomalía denominada subsidios cruzados. Nuestro exclusivo método innovador... ...se basa en la vinculación del análisis de procesos... ...con el costeo por ABC o ABC... ...dentro de un modelo matemático en Excel. En la mayoría de los procesos, ya sean industriales, de servicios, administrativos, comerciales... ...se ocultan costos provocados por gastos innecesarios. ¿Con qué herramientas contamos para detectarlos y eliminarlos? En un proceso industrial... Un diagrama básico donde se explica, relevamiento mediante, el fluir de las etapas o actividades, la participación de materias primas e insumos, los recursos humanos y tecnológicos. La pormenorización, desagregando operaciones que agregan valor y las que no agregan, estas últimas al efecto de su eliminación posible o acortamiento. Aquí ya se abordan tiempos. La hoja de ruta, donde se identifican los recursos utilizados y los gastos generales, y por los mismos. Aquí ya es posible identificar anomalías. Al igual que en el flujo de valor... A través de la identificación de los procesos de apoyo y servicio, se encuentran las causas raíz en excesivos gastos, restricciones que disminuyen la eficiencia y la productividad. Por esa causa es también necesario relevar y analizar los procesos de este tipo, o sea, los administrativos, comerciales. Estas actividades son parametrizadas con el método ABC. En síntesis, encontrar los costos innecesarios y evitables nos permite identificar zonas de despilfarro. Tales despilfarros fluyen hacia los productos finales incrementando su costo innecesariamente haciendo perder ganancia y competitividad. En el esquema que muestra la lógica del método ABC o ABC, se puede observar cómo afectan los despilfarros a las actividades tanto transformadoras como de apoyo y servicio. Bien, en síntesis, ¿por qué 9 de cada 10 pymes tienen mala gestión de costos? Desconocimiento del verdadero impacto de los gastos, excesivos gastos sin control, ineficiencia productiva, falta de actualización de los procesos, falta de optimización de los recursos, desconocimiento de la rentabilidad sobre activos, Falta de un plan financiero con base sólida. Bueno, para finalizar, completamos con planificación deficiente, falta de definición de indicadores KPIs y objetivos, falta de conocimiento del mercado, por falta de investigación, y falta de desarrollo tecnológico por Contar con maquinaria obsoleta. Bueno, me despido eh, agradeciendo y nos veremos entonces en el próximo video. Muchísimas gracias.